Duele al recordar aquellos momentos que la pasamos bien feliz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? Créeme que todo creative. mi mundo se derrumbó la felicidad Catriche, yeah. No pensaba en ti, solo en mi tu amor de que lo pisé, de... pero perderte jamás quise Lo siento, no, no, no, solo lo siento Porque tiene que pasar esto, baby Tarde me di cuenta de lo que tenía Es la historia de amor Como fue que nuestro romance comenzó Aquella noche sigo mi mejor la momento mejor, no, El no, mejor no. momento fue de a tu sentir, lado no lo saco pero ya no Tan solo perdóname No quise romper tu corazón Always find sé a... que find no sé a... qué sin tu presencia Eres la que me llenaba oh. de alegría Mi corazón roto está desde tu ausencia no, no, Mi vida no, sin no, si no, no, no ha sido la mía Con moto lo irás por mí, no, no, no, no Me arrepiento de nada de lo que pasó Todas esas peleas en su momento Más nos unió Pero llegó un punto en el que los dos Ya estábamos cansados Baby, no quise lastimarte lo mejor que me pudo ver pasando. Soportamos más, comenzamos a gritar. Tú me dijiste que ya no querías.